Urretxendorra da e, Mentzorezza Sozialeko programa bat, e, aurten sortzi edizioa beteko duena, beraz bi mila hanbalo urtean sortu zen. E, sortu zen pixka bat, e, momentu horretan, sosarra zakeriatik e, proiektu asko gauzatzen ari gindelako e, zurrumurruen aurka eta aurre eritzien kontrahez, iruditzen zitza egun horri aurre egiteko modu hoberen etrako bat zela e, kulturarteko kontaktuak sortzea. Halo. ¿Qué tengo que decir? <risa> Me llevas a donde los pagos reales. Vale. Está arriba. ¿Arriba dónde? Arriba. Muy lejos. Muy, muy lejos. Cuando vinieron a clase, cuando yo estaba en segundo de carrera conocí el proyecto Rechindorra, nos lo presentaron como una nueva herramienta de intervención social y, y yo, bueno, en clase nadie conocíamos esa herramienta ¿no? y fue bastante, fue bastante chocante que, que se pudiera hacer un proyecto así tan de forma natural. normalé aunque va a gure mentore naturalak va a un norba e, gure referente andenas y talagundo de diguna no la va a ir gure visita con etapa enbatean vi e, de bateiten va ba, yo era precario andado en yo era saurgarri andado en perchónak va educate mentores naturalori arquitecto auquera nerdía tal verás os regatí correla co programa mentores a programa que valió andía educate sen suarretanes soy la mamá de Juan Manuel Castro Sandoval, está en el programa y estoy encantada. En Colombia éramos nosotros tres, su hermanito Juan Manuel y yo. Y que yo me vaya, entonces como que ese vínculo familiar está así, queda desorientado por más de que ellos queden con sus abuelos. Y a Juan Manuel le afectó mucho. Le afectó tanto que en ese momento se dio cuenta que él no tenía papá, porque yo intenté en todos esos años que él no sintiera esa ausencia. Y, y eso era lo que más me dolía de estar aquí, ver su soledad espiritual, mental, anímicamente, en el colegio. No quería estar él allí, llorarme todos los días, mamá, quiero estar contigo. Y yo aquí tratando de trabajar lo que más podía día y noche, para poder traérmelo porque fue el primero que me traje. Nik uste dut eh gizartea gero eta anitzagoa dela, gero eta nahastuago bizi garela eta azken finean eh mobilitatea eta migrazioa badirela giza gizakiarekiko eh dinamika naturalak, beti danik migratu izan dugu, beti danik mugitu izan gara eta in zuzen eh migratzea eh eskubidea da. Batzuek delito badela erakusten badigute Eta horquera que tengo, ahora un quiero e, tan normalizar tu agua y satélite, y saber gure artean, nuclea guría artesana, ni está sonar a eta gustu hisadera, e, zurdinia que gótera hoy tu agua que hombre arriesango, hombre corregirte que la es. Si yo estoy haciendo un acompañamiento a un niño de entre 10 y 14 años en este caso, eh, lo más importante es que, que ellos vean que tú les escuchas, que estás ahí, que, que pueden contar contigo y para eso me parece que es súper importante la escucha activa, a la vez que la empatía, ¿no? Al final tú siempre das eh, tu opinión eh, de forma constructiva, que pueda apoyarles, que puedan sentirse pues eso, como que tienen a alguien al lado, ¿no? Entonces yo creo que mi aprendizaje más grande en cuanto a esto es desarrollar mis habilidades sociales, sobre todo eso. Y luego también el salir de, de mi zona de confort. Yo, antes de hacer este voluntariado, pues hacía lo que hace todo el mundo en el día a día, ¿no? Ahora me he tenido que adaptar a un niño, adaptar los planes a este niño, eh, saber identificar las necesidades que tiene, y cómo, cómo hacerle frente, entre comillas, porque, vamos, no, para nada soy una superheroína, ¿no? Ni le puedo solucionar la vida, pero, pero bueno, yo creo que he aprendido eso. El hecho de salir de mi zona de confort ha hecho que abra más mi mente, me, me acerque más a, a otra persona de otro origen en este caso, el choque cultural, a trabajarlo. Es, ha sido una experiencia súper enriquecedora y, y de mucho aprendizaje. Has tenido examen estos días, ¿no? Ya o sea, que vica kain. Oh, un crack. Cuando una persona, un mentor, quiere ingresar a, esta, a este tipo de programas, eh, yo creo que son cosas muy básicas. Independientemente de que esto les sirva o no les sirva a ellos para sus carreras o sus cosas, eh, son ganas. Las ganas nacen y si no nacen, las cosas no se hacen. Entonces son ganas, es compromiso, es lealtad con la persona que lo está haciendo y es muy importante para ellos porque, claro, como venimos o vienen de, de, de afuera, todo esto es tan nuevo y que llegue alguien que es de aquí. A, a darle su conocimiento, a explicarle con amor, a siéntese aquí y mire, eso de allí es tal cosa y es por esto, por esto. Con amor, con ternura. Los niños lo, lo, lo asumen bonito, lo valoran, les gusta. Entonces es simplemente eso. Si quieren ser mentores, háganlo de verdad, con amor, con constancia. Que, que les nazca del corazón, porque si no les nace pues no lo hagan porque les van a hacer daño a los niños y de eso no se trata. ¿Y de qué tienes las hechicolanas? De mates y de ¿Cuántos? lengua, creo. ¿Cuántos tienes, pues? Muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Y te ayuda alguien en casa? No. ¿Tú sola? Sí. Campeón. Urrechindorra es un proyecto beneficioso para eh, los, los dos perfiles que participan ya que permite desarrollar una relación de forma horizontal y, no sé, es que, es que al final es muy completo, ¿no? es, es algo beneficioso para ambas partes, es algo donde te llevas muchos aprendizajes, te, te hace enriquecer como persona, te creces. Gina, herria la migrante, bi di etu kai jaisan, taun jaisan arte, de gana di gode kin be harbesan beste, Gina, herria la migrante, bi di tu kai jaisan, bi Gina, taun jaisan arte, de gana di bai gode migrante, bi di etu kai jaisan, taun jaisan arte, de gana di gode kin be harbesan beste, herria la migrante